Cuarto bloque y ella llega para darle paz a este programa claro, después claro. de tantos momentos de estrés que hemos vivido a lo largo de la mañana. Sofi Cabañaro viene a ponernos un poquito de pies en la tierra, ¿no? Bienvenida Soy. La profe e instructora de Mindfulness. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá otra vez. Gracias, Estamos bueno, gracias. contentos de tenerte con nosotros, por supuesto, para seguir reforzando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de esta práctica que cada vez se vuelve más eh, popular. Bueno, de hecho hoy hablaba con mi psicóloga y me dice, no estoy haciendo un curso de Mindfulness. O sea, se ha extendido a un montón de sectores de, de la sociedad, y de la población, porque hace muy bien en definitiva. Ese es el sentido que tiene. ¿no? Eso es, esa es lo <risa> es que de todo. Exactamente. Es tan simple eh, como eso. Y la realidad es que. Comentando un poco lo que decís tu psicóloga Hay un montón de, de psicólogas y psicólogos Que están introduciendo eh, La práctica del mindfulness Dentro de, sí. del proceso terapéutico no uh -huh. Porque realmente es muy útil eh, Sobre todo por lo que siempre hacemos en Campi acá De que si bien tiene que ver Con la meditación formal Pero lo, la esencia está en la vida cotidiana uh -huh. En ese día a día sí Que es muy estresante Y tengo que encontrar las maneras Los caminitos para Poder eh, Estar más tranquilo, reducir el estrés, estar presente y dejar de viajar a un lado y a otro sí. con la mente. O sea, el cuerpo está en un lugar y okay. la mente, como hemos hablado un montón de veces, está en otro sitio. Siempre, ¿viste? Cuesta muchísimo estar en el, el momento. ¿no? Sí. Sí. siempre nos quedamos enroscados o con algo que pasó, atados al pasado. ...o con lo que está por venir... ...y nunca es? en el ahora decir... ...bueno, esto es lo que tengo... ¿Cómo, ...¿cómo me voy a manejar con esto que tengo acá?... ...con esto que estoy haciendo... ...esto es lo que tengo y también esto es lo que está pasando... ...porque claro. muchas veces... ...estamos en entornos muy agradables... Uh -huh. ...por decirte, estoy en la montaña... ...o estoy en un parque y de repente... ...hay una puesta de sol maravillosa... Sí. ...o tengo, no sé... ...la sonrisa de un niño que... Que, uh -huh. ...que me está observando... ...y por no estar en el presente... ...yo me pierdo esas maravillas de la sí. vida cotidiana, ¿sí? Ser más observadores. Exacto, sí. y, y darme cuenta de que eso está pasando. Uh -huh. Entonces, la práctica que traigo hoy, ¿sí? Tengo dos prácticas. Dale. Una que tiene que ver con esto, con, con poder conectar con, con, con los milagros, ¿no? De la vida, la lo belleza, simple, ¿no? lo simple, lo que está ahí disponible todo el tiempo, que tiene que ver con esto. Una puesta de sol, un encuentro con amigos, eh, la compañía de alguien querido, lo que fuera, ¿no? Una uh -huh. rica comida también. La práctica en sí misma eh, tiene que ver y se llama he llegado. ¿Ajá. Ajá. He llegado es una práctica en sí misma. Siempre estamos eh, corriendo de un lado a otro, ¿no? Sí. Sí. Queriendo llegar a algún lugar uh -huh. o esperando que pase alguna cosa para yo realmente como hacer otra uh -huh. o sentirme que estoy en el lugar indicado. Sí. Bueno, la práctica de hoy es justamente he llegado. ¿Qué, ¿Cómo se, se pone en movimiento? Tiene que ver con la meditación en movimiento con el andar que una vez compartimos acá, con la respiración y con la repetición de este he llegado. Bien. Entonces, la práctica consiste en lo siguiente. Cuando vayamos andando por la calle, ¿sí? siempre salimos de un lugar, salgo de mi casa para venir al trabajo. sí. Pero bueno, cada paso que yo doy, uh -huh. ¿sí? yo ya he llegado al único momento que tengo disponible, que es el momento presente. Uh -huh. Entonces, la invitación es a que cuando yo dé un paso e inhale, yo me repita internamente, he llegado. Uh -huh. ¿sí? Y esa es toda la práctica. Entonces, inhalo, doy un paso y me digo internamente, he llegado. Y puedo sumarle a esta práctica también una cosita más, que cuando exhalo puedo decir, he llegado cuando inhalo. Uh -huh. Y al exhalar digo, estoy en casa. He llegado. Estoy en casa Y Esto lo practico estando en movimiento Cuando vamos sí. por la calle Vamos a hacer algún trámite sí. Como hemos dicho hace un instante atrás Estamos en cualquiera sí. Sí. Entonces esta práctica De conectar con la respiración Y hacer esta pequeña repetición Nos va a conectar con lo que les digo Con el estoy acá Este es el único momento que importa claro. Para donde Después yo no me sabemos. estoy dirigiendo claro. claro. Después no sabemos No sabemos uh -huh. qué puede pasar dentro de un segundo Pero el Totalmente. punto es Registrarme acá Sentirme en casa en cada paso que yo doy en mi vida cotidiana. Está ¿sí? buenísimo. Entonces es muy simple, pero por eso les pido no le resten valor, porque a veces en las prácticas más sencillas, las que no requieren de tanto esfuerzo, uh -huh. son las más potentes. Uh -huh. sí, yo pues. comparto esto siempre en los grupos de meditación, hago una especie de aterrizaje y terminamos con esta afirmación, estoy uh -huh. aquí, he llegado, y me pasa que siempre cuando vuelven, o cuando compartimos, destacan este momentito de la práctica, en donde yo me digo a mí mismo a mí misma, Estoy aquí, he llegado. Uh -huh. ¿sí? Entonces Interno. la práctica en sí misma es decirnos internamente estoy aquí, he llegado. Caminar y, y sincronizar este, eh, lo, lo invierto porque es como yo lo digo en la práctica, ¿no? Ajá. pero es he llegado, estoy aquí. Uh -huh. Y lo compaso con la inhalación y la exhalación. Perfecto. ¿sí? Entonces simplemente eso. Y por otro lado... Sí. ¿sí? Eh, la otra práctica que es muy simple es la meditación del teléfono. Ah, ¿Cómo es eso? A ver, digo, estamos como, ¿no? Somos uno con Yo el teléfono bueno. sí, chicos Te me llega momento? el reporte semanal de cuántas horas estás? y por Dios. Me asusta. No me puedo asusta. consumir digo, tanto, el teléfono? tanto tiempo. ¿En qué momento pasé tanto tiempo el Pasamos un montón Mucho. de tiempo. Es un hecho. Entonces, sí. y además que nos genera cuando suena, lo solemos tener en silencio, entonces sí. también como que estamos como todo el tiempo reagando. Ah, sí, sí, sí se se escribió, se que no te bueno, cuando lo tenemos en sonido, la invitación es a que hagamos una pequeña pausa antes de ir a chequear el mensaje o responder la llamada. Entonces, cuando suene nuestro teléfono, al primer sonido, inhalo uh -huh. sí, y exhalo. Hago una respiración, al segundo sonido, de nuevo, inhalo y exhalo. Uh -huh. Y recién al tercero, recién al tercero, voy a ir a ver quién me está llamando uh -huh. o las notificaciones del teléfono. ¿Sí? Hacer una pausa, eh, crear un espacio entre que llega la notificación del teléfono y la inmediatez con la que yo habitualmente sí, voy, voy ahí a ir. Desesperado corriendo a ver Exactamente. Qué me uh -huh. Y una vez un tutor me sugirió que intentara como revisarme yo, registrarme qué me pasa en, este, en, este, en estos minutitos o en estos segundos en los que yo respiro tres veces y después voy a ver el teléfono uh -huh. si hay ansiedad, si hay nerviosismo si, si era tan urgente pasa exactamente, ver, ¿sí? entonces bueno Al pongamos cual. un poquito de distancia sí. hagamos esta um, tengamos un vínculo con el teléfono un poquito más saludable y inhalemos unas dos o tres veces y después vayamos recién a contestar o bien Hacer la llamada. Cuando yo claro. voy a llamar a alguien, llamo a alguien como así directamente y seguramente estoy haciendo otra cosa. Sí. Sí. Entonces paralelo. la idea es, claro, un montón de cosas en paralelo. Hagamos esta misma pausa, inhalemos y exhalemos unas dos o tres veces, situémonos en que vamos a hacer la llamada y hay algo más que se puede agregar que quizá podemos... Dibujar una sonrisa en el rostro uh -huh. y llamar a la otra persona o contestar el teléfono con una sonrisa, uh -huh. de nuevo. Son cositas como muy sencillas a las que quizás no les damos mucho valor, pero cuando las empezamos a aplicar notamos que hay un cambio. ¿Ah? Hay un sí. cambio en mí uh -huh. y también hay un cambio en la otra persona. Entonces, cuando suena el teléfono, respiro unas dos o tres veces, uh -huh. dejo que suene hasta el tercer sonido, digamos, al tercer uh -huh. sonidito, la música del teléfono y recién ahí voy a contestar. Uh -huh. Y lo mismo con las notificaciones. Y cuando yo voy a enviar un mensaje o a llamar también, respiro dos o tres veces y recién ahí voy a es necesario es porque bastante. estamos acelerados con el teléfono, Igual si te pones sí, a pensar, último. suena estas, suena estas, suena miras. Siempre, ver, nos tiene esclavizado de alguna sí. manera. Es un ladrón sí. del tiempo, dentro de la gestión del tiempo sí. las notificaciones del teléfono son ladrones montón, absolutas del tiempo. Y me ha pasado que, por ejemplo, he estado viendo una película con mi familia y el teléfono lo he dejado cargando, pero pim, me escucho que suena ahí va. Y, y me tomo ese momento y digo, para si estoy viendo la película, o sea, ya fue, puede esperar ese mensaje de Instagram, de WhatsApp es como, sí, esto es bueno, urgente, ¿no? estoy haciendo otra cosa es que disfrutar de ese momento No te cambia la vida, no es algo tan trascendente no, Capaz me que gusta me gusta Instagram. o que te responden algo en un grupo Te, no te desconecto de eso que estabas claro, haciendo Exacto. Cual. Sí. Al cual. Y al Yo siempre soy partidaria de que todas estas prácticas Sirven para que nos demos cuenta O que tomemos decisiones más conscientes mm -hmm. Porque quizás ustedes me dicen, mira, la realidad Es que, bueno, estoy con esto Es mi trabajo, estoy 100% sí. y no puedo No contestar al primer sonido mm -hmm. Bueno, pero sé consciente siente ¿no? De que vos estás eligiendo como esa respuesta tan inmediata uh -huh. y que quizás no siempre es tan necesaria, ¿sí? Uh -huh. Entonces eso, simplemente estas prácticas nos ayudan a darnos cuenta y que si seguimos en, en, digamos, en el mismo patrón de comportamiento, sí. que sea una elección, uh -huh. ¿sí? Seguro. Pero que no sea algo automático, todo consciente. Esa es la idea. Tal todo cual. consciente o la intención de que todo sea la mayor... Cantidad de tiempo posible, consciente. Claro. No estamos 100, 24 horas conscientes. Es, es imposible. Es imposible. Pero, uh -huh. Eh, requiere muchísimo entrenamiento y no le estamos pidiendo eso a nadie, sí. Muy Solo buena. que incorporemos algunas prácticas saludables de atención plena que nos permitan conectar con el momento presente la mayor cantidad de veces en nuestro día Me que encanta. sea posible. Está buenísimo. Sofi nos encanta cada vez ir incorporándolo a pequeños momentitos de la vida. Hoy es el celular, hemos hablado del momento de ir a comer, porque el mindfulness sí. puede estar presente en cada momentito de la rutina. Gracias Sofi, como siempre so. un placer recibirte placer. y la invitación a seguirla por allí en su cuesta. De de Instagram que es despertar al andar, donde van a poder subir, eh, sumarse digo, a las caminatas conscientes, donde van a poder encontrar mucha más información de lo que tiene que ver con el mindfulness y esta práctica de la meditación para oxigenar, claro, chicos, oxigenemos no un poquito de la rutina, te lo pido por favor.